Me llamo Carlos Bravo, soy uno de, de los organizadores del World Record y nada, estamos aquí en Alicante en en Business School y junto con más de 80 ponentes queremos batir un récord Guinness de la mayor eh, formación a través de, de streaming, pues, eh, batiendo un récord anterior que está en 48 horas. Y nada, aquí estamos dándolo todo hasta el domingo y espero que, que nada, que disfrutéis de este evento.